Cuando invertimos en criptomonedas, entonces hay que pensar en el largo plazo. La moneda en este minuto del Bitcoin bajó, pero como esta es una inversión a largo plazo, uno no se tiene que preocupar mucho porque va a volver a subir. Financieramente Late.